Eh, ¿Querés contar un poco eh, la historia esa de la gente. De... Mirá, yo en 1986, cuando tenía 19 años, si sí, digo más, creo que a los 20 días de que Maradona levanta la Copa en México, estando en un asado, en el festejo de cumpleaños de Enrique, un íntimo amigo mío que cumplía 20 años, éramos siete los que estábamos en ese momento, ...alrededor de un fuego, un asado... ...hacía tanto, tanto frío que decidí hacer el asado... ...en vez de la chimenea, hacerlo... ...perdón, en vez de la parrilla, hacerlo en la chimenea... ...y... ...agarra como siempre un adorno... ...que tenía en la casa... ...ese adorno lo usa como cuarta pata de la parrilla, portátil... ...que le faltaba... ...una pata... ...y antes que pudiésemos... ...comer el primer sándwich... ...probar el primer chorizo... Una gran explosión nos sorprendió a todos. Yo volé por los aires, me quise levantar, quise salir corriendo de ese infierno, de ese horror, y mis piernas no respondían. Es más, mi cuerpo no se movía. Intenté hacer eso durante varios, varias veces, dos, tres, cuatro veces, y cuando no se movía mi cuerpo, con mis brazos me arrastré hasta el patio de adelante, a través de un ventanal, muy grande que tenía la casa, que la onda expansiva de la explosión se fue por ahí. Me di vuelta, vi una escena de guerra, casa humeante, oscura, focos de fuego por el fondo, hasta que en un momento escuché las, eh, las sirenas. Me imaginé que eso iba a ser buenas noticias. Me llevaron a mí y a dos más al hospital de San Isidro, que quedaba unas 15 cuadras de la casa en Pécár, la casa que quedaba en Becar Y ahí los médicos tienen que decidir si me cortan una o me cortan dos piernas. Una de entrada había que cortarla, pero la amputación de la segunda estaba en duda. Por suerte esa duda se fue a que no me la cortaran, que me la aguantaran, porque bueno, ya con una menos mi vida va a ser bastante difícil. Así que decidieron valientemente eh, no cortarla. Y a partir de ahí mi vida cambió 180 grados. De estar una vida sin problemas, de repente mi vida se llenó de dilemas, de problemas y sobre todo de preguntas de por qué a mí, cómo, qué es esto, qué es ser una persona con discapacidad. Y a partir de ahí tuve que remarla y lucharla desde un lado totalmente nuevo donde el aprendizaje de lo cotidiano fue, fue lo crucial y lo vital para mantenerme con ganas, con vida y a partir de ahí armarme una nueva vida a mis 20 años porque a los, a los 10 días perdón, al mes de haber tenido el accidente yo cumplí 20 años entonces a partir de ahí me tuve que reinventar tuve que ser resiliente y de eso, bueno, eh, fue lo que me pasó y lo que me generó después de mucho tiempo las ganas de armar Expresión de Vida. Expresión de Vida es un emprendimiento que surgió allá por el 2010, que lo pude poner en práctica alrededor de 2014, 2015, y me dedico al desarrollo humano en cualquier tipo de organización. En mi caso particular, si me decís hubiese estudiado otra cosa que administración de empresas, hubiese estudiado algo relacionado con los recursos humanos, eh, con las relaciones sociales, pero bueno, estudiar administración de empresas y, y, y puedo decir que, que, que te ayuda a mirar las cosas desde otra perspectiva, desde otro lado, eh, pero yo creo que es fundamental tener algo, tener un estudio, tener la cabeza ocupada y tener la cabeza con un foco hacia algo, sea traductorado de inglés sea relaciones públicas, administración de empresas o administración de recursos humanos. Me parece que, que es, lo que es fundamental es tener ese conocimiento y tener la posibilidad de poder reflotar la gimnasia que tuviste que hacer mientras uno estuvo estudiando. Mayoritariamente trabajo solo. Yo me defino como un consultor independiente, conferencista y facilitador. Y cuando viene alguna empresa grande que necesita un plan un poquito más integral, me asocio con algún socio estratégico, como yo llamo, para poder armar lo que el cliente quiera. Pero básicamente trabajo solo. Mirá, la vida de emprendedor es la vida misma. Te puede ir muy bien y no tener ningún problema. Y te puede pasar que de repente te aparezcan un montón de obstáculos que pensás que son la muerte misma. Y que ahí vas a tener que, sobre el pucho, reinventarte, adaptarte, cranear y, y, y pensar rápido una solución. No quedarte parado, no quedarte pensando, no quedarte tirado diciendo, bueno, me pasó todo esto, así que yo ahora abandono. La vida del emprendedor es 24-7, 365 días al año. Pero para mí lo más importante, y yo lo quiero asociar por hoy un poco a mi vida, a mi experiencia, es que yo. Quería tener una vida linda. No importa en qué circunstancia, en qué términos. No importa. Y la vida del emprendedor significa que vos en el emprendimiento que encarás, tenés que, te tiene que gustar mucho y tenés que disfrutar el proceso. Lo cual no quiere decir que te tengas que enamorar de tu emprendimiento si te das cuenta que no avanza, que no funciona y que no te divertís. Yo creo que es fundamental divertirse y pasarla bien mientras estamos emprendiendo. Lo más importante del emprendedor no es la llegada al final, sino ese camino. Porque claramente cuando llegamos al final y veamos que hay un final, el emprendedor va a decir, bueno, ¿y ahora qué? Ahora arranco otra carrera, otro camino, y ahí le vas. Por eso me parece que es fundamental eso. Me parece que es fundamental el pasarla bien. El, el sentir que tu emprendimiento ayuda en algún punto en lo que fuese desde lo más trivial hasta lo importante pero parece que si tiene, si tiene un sentido está bueno está genial y creo que a partir de ahí uno le empieza a poner mucho más foco, mucho más fuerza muchas más ganas en algo que siente que está bueno en algo que siente que le gusta y que que, que ninguna barrera, ningún límite le va a poner un freno.